Hola, es importante clarificar un poco sobre el mundo de las competencias. Y hay que partir de la premisa de que hay una gran brecha entre la academia y el mundo real. Ese mundo fuera de la academia. Y es que este movimiento de competencias tiene una corriente que lo ha corrompido, que lo ha desvirtuado y es importante clarificar esto. ¿Qué implica? Que tenemos que contestar la pregunta, ¿qué observaré en el mundo real si una persona que sabe ejecuta su saber? Así que vamos a ver lo que significa una competencia. Una competencia se define como una combinación de conocimientos, destrezas y comportamientos que contribuyen al desempeño individual, social o laboral. Esto implica de que hay varias dimensiones. Que no es meramente laboral con la labor de competencia, porque hay también destrezas sociales, hay una serie ahí de, de competencias sociales este, relacionadas a la democracia que tenemos que trabajar, y también hay una serie de competencias individuales, como el de pensamiento crítico, que tenemos que trabajar. Así que el mundo de las competencias va más allá del mundo laboral. Si uno lo ve, estamos hablando de una que una competencia es la aplicación y utilización de un conjunto de conocimientos y destrezas que son necesarias para llevar a cabo con éxito funciones críticas en un entorno de trabajo o en la sociedad. Así que hay que definir cuáles son los elementos cruciales que describe cómo es que podemos levantar ese perfil de la persona que está viviendo ese mundo real. Para nosotros puede trabajar académicamente nuestro estudiante para que tengan ese tipo de perfil. Así que cuando miramos, eh, las competencias a menudo sirven como base para crear estándares de habilidades. Habilidades son conocimientos y destrezas que especifiquen el nivel de dominio necesario para el éxito en el lugar de trabajo o en la sociedad que implica de que no es meramente levantar ese perfil, no es meramente conocer ese comportamiento en el mundo real, sino que tengo que ir pensando en niveles de ejecución de tal manera que podemos saber si una persona tiene o no tiene ese, ese dominio de esas competencias. Y para traer un ejemplo... Tú tienes este programas y cursos que he visto, con una que son bien vagos en términos de cómo redactan y trabajan sus perfiles de, y sus competencias. Y, y trabajan oraciones de este tipo con una competencia que los estudiantes reflexionen sobre lo que han aprendido. Este, pero este tipo de, de frase están tan y tan amplio que realmente uno si uno lo mira pues uno puede entender de que uno está reflexionando sobre lo que está aprendiendo en un contexto puramente estéril académico y no está relacionando al mundo real uno puede estar reflexionando sobre que lo ha aprendido de de, uno de, de unos niveles de pensamiento increíblemente bajos y puede estar feliz con eso pero el, el mundo de las competencias en la educación es más más que eso estamos hablando de un comportamiento fuera de la academia, fuera de, de nuestros salones y tenemos que dirigirnos a competencias que reflejen esa vida fuera del salón de clase. Así de que lo que estamos hablando es de que las competencias tienen ese, ese, esa combinación de conocimientos y destrezas, conocimientos se definen como información desarrollada, aprendida por experiencia, estudio, investigación, mientras la destreza es el resultado de aplicar repetidamente una acción. Y esa combinación es lo que se está hablando cuando hablamos de competencia. Si dar un ejemplo, los que me conocen personalmente saben que yo vuelo aviones de control remoto que hay un radio de nuestro mundo de, de, de aviones de control remoto. Este radio, este, una persona puede describir este radio, puede hablar de las diferentes funciones que tiene, las diferentes aplicaciones que pueden este, ejecutar para controlar un avión, pero eso no im implica que la persona que domine todo esto del radio pueda volarlo bien, porque tú puedes tener una persona que domine todo, todo, todo este, sobre el radio pero cuando llega el momento de la verdad, choca. También tú tienes personas que pueden volar excelentemente bien y no saben por qué se, el, el, hay ciertas ejecuciones y cómo eso afecta. Así que tú puedes tener una persona que tiene buena teoría y que no tiene una buena práctica, y tú tienes gente que tiene excelente práctica, pero no tiene la teoría. Lo que estamos hablando es combinar ambas cosas, que puedan conocer y explicar las cosas y a la misma vez ejecutar las cosas bien. Así que en este mundo de las competencias nos preocupa el comportamiento, que es una reacción observable de un individuo con cierto nivel de dominio en una situación determinada. Así que para nosotros es importante presentar situaciones y medir niveles de dominio, y observar cómo es que ejecutan de tal manera que podamos decir que hay dominio o no de esas competencias. Y naturalmente hay algo que es bien importante que surge cuando clarifiquemos ahí las competencias es las evidencias. ¿Cómo es que podemos evidenciar de que la persona domina o no esa competencia? Y no meramente tener las evidencias claras que demuestren el dominio y no de una competencia, sino cómo es de que uno pueda medir la ejecución de esa evidencia de tal manera que podemos distinguir entre un, un comportamiento este, flojo contra uno que sea este, de excelencia. Así que tenemos que poder distinguir entre una ejecución deficiente con una ...que es este, aprobada, que es este, una ejecución correcta. Así que debemos tener claro este, ese perfil de, de la competencia, debemos tener claro las evidencias que demuestren que ese perfil se está logrando y necesitamos niveles de ejecución de tal manera que podamos distinguir el que lo está logrando del que no lo está logrando. ¿Y para que esto? Pues nosotros queremos desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes... ¿Y qué es la capacidad? Pues el potencial para realizar acciones mentales y físicas en diferentes tareas que van a realizar en el mundo. Pero, de nuevo, para desarrollar esa capacidad, ese potencial, tenemos que estar claro en desarrollarlos con las competencias que se necesitan y tenemos que desarrollar las evidencias que demuestran en sí de que han logrado ese dominio de competencias, y necesitamos desarrollar medidas de medición de tal manera de que podemos saber que se logró este, el desarrollo de una evidencia este, apropiada o no de esa competencia. Que en última instancia nosotros como educadores de, del siglo XXI tenemos que, que cuidarnos del virus, de, de el tipo de educación del siglo XX y de ese movimiento este, peligroso dentro del movimiento de la este, de las competencias que se preocupan solamente de una redacción de unas acciones este, que se existen en, en prontuarios y en, y en descripciones de programas pero no está en sí este trabajado uno con competencias que están validados en el mundo real, está discutido, está, está acordado con asociaciones y expertos que están en el mundo laboral, que están en la sociedad, este, que no este, han clarificado las evidencias correctas que puedan en sí demostrar que hay dominio. Y este, tenemos que cuidarnos de que no tengamos medidas claras que nos podamos distinguir entre una ejecución de esa evidencia de una forma deficiente contra una que está ejecutado de, de una forma admirable. Así que tenemos que clarificar todo esto y esto es lo que hace que el movimiento de competencia sea un movimiento de cambio profundo en la educación y en última instancia, de eso es lo que se está trabajando con los cursos que estamos desarrollando. Son cursos de, de, de, nueva, de nuevas versiones de, que son este parte del nuevo movimiento de la educación del siglo XXI.